Listo, actividad número 2 de cálculo integral, video corto, como actividad de cálculo integral voy a resolver el punto número 7, ejercicio A, del taller número 2 de la materia, el cual se define como la eh, encuentre la, suces el, la convergencia de, del siguiente, de la siguiente sucesión y determine si este es convergente, cuál es su límite. De esta manera podemos encontrar que esta sucesión es convergente si su límite existe. Entonces tenemos que el límite hacia el infinito de esta sucesión n de n más 1 de 4 sobre, de elevado a la 4 sobre n más 1 es obviamente una forma indeterminada, infinito sobre 0, lo cual lo podemos lo cual, para poder encontrar el límite, lo simplificamos de la siguiente manera. El logaritmo natural de L es igual al límite, cuando n se acerca al infinito, del logaritmo natural de la sucesión. Y esto lo podemos simplificar usando las eh, propiedades de los logaritmos. El límite, cuando n se acerca al infinito, es igual a, 4 sobre n más 1 del logaritmo de n. Y esto sigue siendo una forma indeterminada. Infinito sobre infinito. Sin embargo, es mucho más fácil encontrar el valor del de límite de ahora utilizando la regla del entonces Tenemos que 4... Extrayendo, factorizándolo Multiplicado por el límite de Logaritmo natural de n Sobre n más 1 Es lo mismo que tener 4 Multiplicado por el límite de n Al infinito de 1 sobre x sobre 1 Lo cual es lo mismo que 4 multiplicado por el límite de n al infinito de 1 sobre x. Y sabemos que todo este límite es igual a 0. Sin embargo tenemos que recordar que nuestro límite es un logaritmo natural, por lo cual elevamos todo lo ponemos todo como un exponente de el número de Euler, de esta manera encontramos que L es igual a 1, lo cual nos dice que la respuesta de este punto es que la sucesión n, e4, n más 1, es convergente y converge, en L igual a 1 gracias